años, el ejército italiano se rendió contra el ejército español, obligándoles a darles la llave de la ciudad. Un que archeaba del ejército italiano, le dio la llave a Francesco Pergolini, del ejército español. Este último estaba acompañado de su caballo Minecraft rompebloques. ¡Gracias por la llave, sois es muy fuertes! ¡Gracias! De repente, Minecraft se llevó la llave y toda la tropa española gritaron. ¡Hemos de encontrar a Minecraft! Las tropas cogieron a la barda las lanzas y se lanzaron a su captura. Lo que no sabían es que Minecraft era el caballo más rápido del poblado. Lo perdieron de vista, pero antes lo hirieron. A varios metros de distancia, se escondía en una cueva con la llave en su poder. ¡Oh! ¿Y yo qué pensaba que se reirían con la bromita? Cualquiera se acerca a ellos con el armamento que tiene. Ya me han roto una pata. ¿Y cómo vuelvo yo a casa? Minecraft se durmió Mientras tanto, tras varios días de búsqueda ¡Lo encontré! ¡Digo ¡Por fin no hay ese maldito caballo! No se lo esa mal, era una broma Y les dio la llave